...contacto diario. Ay mamá. Gracias por este cafecito que dice contacto diario, mira, yo, Es ¿sabes? bueno. <risas> una taza exclusiva para nuestro invitado. Una taza exclusiva. Bueno, ¿no? tú no sabes qué lío. ¿Viste? Señores, ¿Viste? ven, ven sí, adelante. Mi hermano, ve... mi hermano la Sergio la Romero, que suena por ahí. Bueno, dice, amigo, hay problema. Tengo mucho que no lo veo... Se, se está haciendo su y su vaina todavía. No, no, no, Ya no, se no, está haciendo no, gelatina. Espera. Míralo ahí donde no, está. Ya está poniendo gelatina. Ni, pues, ni, sí. ni tinte tampoco como Víctor. No. no, nada de eso. <risa> Luis, qué bueno que estás con nosotros. Cuéntanos ya en tu función como eh, director provincial de salud. Hablamos un poquito de cómo anda la pandemia aquí en la provincia de Duarte. Sobre todo ya en la eh, recién... Eh, iniciaba gestión tuya como director Mira, provincial Mira, eh, eh, en el día de hoy, ya aproximadamente a las nueve es que terminan de darnos los informes cada centro de aquí, el centro de Huiza y los cuatro centros médicos que, tra que trabajan con pacientes con COVID, el siglo XXI, el Materno, Inemé y el Nacional, y a las nueve es que se hace el corte, y ahí nos dicen si fallecieron personas ayer por el COVID. También las otras causas y de cuántas personas tenemos hospitalizadas. Al día de ayer teníamos 38 personas hospitalizadas, 5 en UCI solamente y no habíamos tenido fallecimiento por el COVID el, el miércoles. del el informe de ayer revela los datos del miércoles. La situación es alentadora. Hoy tenemos un operativo en Génimo, Cenoví y Aguayo, y también tenemos otro operativo en Pimentel porque en las muestras que se tomaron al principio de la semana, encontramos cinco pacientes positivos con COVID en Pimentel y hoy se le va a dar seguimiento a todos los familiares y las personas alrededor de esos pacientes para tomarles su prueba PCR. Eso va a ser hoy en Pimentel. Además de seguir trabajando con las instituciones gubernamentales, haciéndoles prueba PCR a todo el personal, y hoy vamos a estar trabajando con todo el personal de ProSol y de Tarjeta Solidaridad, hacerle prueba a todo el personal y así día a día darle seguimiento a las demás instituciones para eh, revisar y ver dónde están los casos y así eh, man, eh, mantener la medida, ponernos seguros y mandar a la población a que adapte las medidas tomadas por nuestras autoridades y que respeten el distanciamiento social. Pero la, la posición es alentadora, tenemos cada día mayor número de camas vacías porque la población se está cuidando amén de ciertos sectores de la población que de noche, ustedes saben que hace su fiesta y su cosa, pero eso no nos toca a nosotros resolver eso te parte. iba a decir el, yo, eh, yo lejaba, yo, eh, en un comentario que, no hicimos, que hicimos nosotros cuando se extendió la, la cuarentena a partir del lunes yo dije, lo que, lo que siempre eh, cumplimos, vamos a cumplir, lo que no cumplen no va a cumplir nunca, ni con, ni con extensión ni sin extensión, no va a cumplir claro. son las personas que, que prácticamente son los que van a mantener la pandemia vigente eh, yo, como dice Luisito nosotros sí, que yo tenemos sí entiendo, yo sí entiendo que a pesar de haber sido el, la, el primer municipio aquí en San Francisco golpeado fuertemente por el COVID sí, sí. así mismo va a ser el primer municipio que va a salir del COVID ya se están sí, sí. tomando medidas inclusive para que ya los centros médicos privados y el Hospital San Vicente de Paúl comiencen a procesar aquí las pruebas PCR y no tengamos que estar enviando interdiario a Santo Domingo todas las muestras que se toman y entonces esperar de cuatro a cinco días para los resultados. Vamos bien sí, encaminados. Sí. También tenemos propuestas de que ya antes de finalizar el año, probablemente en noviembre, es una propuesta de que algunos centros, eh, colegios privados, comiencen las clases semipresenciales. O sea, una parte de los niños un día y otra parte otro. Son propuestas que le estamos haciendo al Ministerio de Salud para iniciar aquí en San Francisco de Macorís como ciudad modelo, porque somos las que primera nos contagiamos del virus y también la, la que más rápido está saliendo del virus. Eso, eso es, mire, eso una, eso es bueno, un buen aliento, pero también queremos decir a la población que no es para que se ceda en la, en la en para lo, que, el alineamiento, la para que sigan, para que sigan no, haciendo fiestas. Eh, exactamente, para para agudizar las la, la, la medidas. Ah, Luis, Carita se llama el viejo. <risa> Luis, con respecto ya como director provincial eh, de salud, quisiéramos oír, saber tu opinión con respecto a la flexibilización del toque de queda que es casi seguro inicie el próximo lunes. La opinión de Luis con respecto a lo flexible que va a ser que van a ser las autoridades ya a partir del próximo lunes. Mira, las pandemias y la historia lo dice, las pandemias se terminan cuando le da prácticamente a todo el mundo. Todavía no tenemos una vacuna contra el COVID, todo está de prueba. El COVID se va a terminar cuando le dé a todo el mundo. El que se descuidó se lo va a llevar COVID y el que se protege se va a quedar vivo. El que mantenga sus niveles de defensa bien altos va a tener como su organismo enfrentar el COVID. Si no, pregúnteselo a Romero, que está por ahí. Sí. Entonces, sí. Vamos a cuidarnos, vamos a alimentarnos, vamos a esperar eso hasta que la vacuna llegue y cuando la vacuna llegue, entonces, todos los niños que nazcan, entonces lo vamos a vacunar contra el COVID. Entonces, Pero estamos... mira, es una realidad de lo que dice Luis, Luisito, que si tú te fijas, eh, como son, fuimos los primeros, así mismo vamos a ser los primeros en, en disminuir las la, la, cosas, porque ya los contagios son tantos que ya el, el efecto que puede, que puede tener el virus en la población, disminuye su letalidad, pero no así su infectividad. O sea, así se bien. puede infectar fácilmente, pero la letalidad ha disminuido bastante. bastante. Claro, y es claro. Y, y una lógica de la pandemia, pero la, lo que nosotros al mundo entero, lo que se quiere o, o quiere es que haya una vacuna que ya cese por lo menos por tres meses el, el, el proceso de un infectado, tú me entiendes, no, ya de ahí en y, adelante. Pero una vacuna los, los a procesos... la cadera, una vacuna no, mínimo no, no, no, requiere no. varios años dos de años, prueba. Dos años, tres años mínimo. Dos años, tres años de prueba, o sea que todavía aunque aparezcan vacunas y digan que están listas. La disminución va a ser para que le diga a todo el mundo. ¿verdad? Así mismo es. Gracias. Vamos a hablar ahora, Sergio Romero, y amigos televidentes, hablamos con el director provincial de salud. Ahora vamos a hablar con el dirigente político, el el, Nelson, Nelson Rosario Socía. Luis, ¿cómo Luis. va el asunto del PRM a nivel local, a nivel de, la, de, de esta zona, verdad? que es la que nos compete? Con respecto a, las, a los nombramientos y a la base del partido que sigue reclamando, buscando espacio para que lo coloquen en este que es su gobierno y, y tiene mira, toda, todo el derecho a reclamar que se le coloque, ¿verdad? Porque no, para eso trabajaron. 16, 16, nuestro, 16 años en la gatera. ¿eh? Nuestro presidente no. en una actividad de ayer. Pero dilo en serio, Luis, porque en serio, Luis lo dice y es te salen como estas Mira, el presidente en el día de ayer habló uh -huh. sobre eso. Le, le hicieron la misma pregunta. Y le dijo a sus dirigentes que se estuvieran tranquilos, que va a haber espacio para todos. Óyeme, el PLD creó tantas botellas y tantos cargos, que nosotros tenemos espacio para todos los dirigentes del partido. ¿Pero para cambiar la botella? Eh, no, no, no. Ah. cómo funcione en la administración pública. Te voy a poner un ejemplo. Yo encontré en la nómina de salud pública un señor que... En la me... dirección provincial. En la dirección Ahí. provincial, sí. revisando sí, la nómina. Sí. Yo encontré un señor, Jerón, síndico de Guaraguao, del PLD, que tenía un sueldo como promotor social de 50 mil pesos en salud pública, siendo alcalde. serio? Entonces, y yo sin nombramiento, y yo sin nombramiento. Un y yo médico... sin nombramiento, ¿verdad Sergio? Entonces, esas son no, no de las sabes. cosas que no se pueden permitir. Ahora todos los días. repite eso, Luis, repite eso. Atención, sí. telenor.com.de Luis, Ros... Luis Nelson Rosario Socia, director provincial. De, de, yo no, yo no de, salud, de salud encontró en su nómina cuando llegó revisando el síndico, el alcalde de Guaraguao te voy a buscar la foto te de, voy a buscar la foto del alcalde ¿qué hora le puesto que tenía? supervisor de salud pública sí, supervisor, supervisor de supervisor salud, de salud si, siendo, alcalde, siendo alcalde con un sueldo con un sueldo de 50 no, Luis, pesos. No, no, Luis, pero como. Tenía el síndico, no, no, no. míralo aquí, no, míralo aquí. Y un direct, y un tú, sub... tú me acercas, tú me le haces un close, up mira. mira vamos a hacer maravilla ahí, como diría. José, gradúate, momia. Como dice. Vamos, a, vamos mira, ahí, no, señor. <ríe> ese señor, míralo ahí. Ese, <ríe> es el alcalde. Míralo ahí ese es el alcalde actual. de. de no, no, no, él salió, él salió ya de la alcaldía. Ok, salió. Pero ese, ¿lo cogiste? Ese señor tenía un sueldo de 50 pesos. Yo pensé mil pesos. que tú me ibas a mostrar la nómina donde le estaba registrado. No, no, no, pero te, te lo estoy, estoy diciendo yo. Ok, ok. A fe cierta, porque yo fui que lo encontré y lo manda, mandamos a quitar esa tarjeta inmediatamente. Entonces, mira. ¿Cuánto era que cobraba? 50 mil pesos. Ganaba más en salud que, lo que qué, ganaba qué, con la alcaldía. alcaldía Oye, del... mira, todos los dirigentes del partido deben ser pacientes, porque nosotros que tenemos un mes y algo, y ahora mismo la Comisión de Transición, encabezada por el ingeniero Olmedo Cava Romano y el senador Franklin Romero, yo soy parte de un equipo operativo que estamos trabajando con eso, están trabajando, colocando las cabezas de las instituciones en Santo Domingo. Después que se colocan todas las cabezas, por ejemplo, se coloca el director regional de Educación, los directores de distrito y ahí debajo viene todo el personal que son espacios políticos que van a ser cambiados. Entonces, tenemos que ubicar primero las cabezas y luego llenamos el grueso de dirigentes. Ahora, hay instituciones ya que tenemos las cabezas, como donde yo estoy, ya se han ido haciendo los cambios con la persona que está recomendada por el partido y eso viene a hacerse poco a poco porque nosotros vamos a durar en eso hasta diciembre. Eso es poco a poco que se hace. Además, tú tienes un personal que está en la administración pública que ha que darle sus prestaciones laborales y un reguero de cosas que el gobierno debe prepararse para todo eso. Además, tú no puedes desarmar una institución completa porque cómo funciona con personas, Tú no puedes. Además, yo asumo que hay un personal ahí también que no es que sea indispensable, pero es importante que esté ahí para. Claro que de, de, es que para por de ejemplo tú tienes esta empresa, Telenor. Tú no puedes de un día a otro cancelar todo el personal de Telenor. Y meter y un personal lo, lo. Que, uh -huh. que no se haya capacitado de acuerdo a lo que se hace aquí para que la planta siga funcionando de manera normal. Entonces son cosas que se van haciendo poco a poco, pero los dirigentes del partido sí deben entender que todas las posiciones se están trabajando con los perfiles profesionales que requiere cada cargo. Porque es muy fácil, tú puedes ser el dirigente más encumbrado de una zona, pero tú no tengas ningún tipo de preparación. Tú sabes, Nelson, ¿qué es lo que dice. Tú sabes, eh, Luis, qué es lo que dice mucha gente. Que al momento, que en la campaña, eh, ahí no hay perfiles para elegirlo, para ser, por ejemplo, los dirigentes. Entonces, eso es lo que reclama la base. Entonces, para yo estar buscando en un sector determinado eh, votos y aglomerando gente, ahí no se me exigía no, ningún lo perfil. Lo que pasa Luis. es que cada quien tiene que adaptarse a su realidad. Entonces, si usted no es ingeniero, usted no puede pretender que lo nombren en obra pública como supervisor de ingeniería. Ni en INAPA, ¿verdad? Ni, ni en INAPA. Tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para Pablo. En INAPA, en INAPA se dispuso que todos los directores de las oficinas de INAPA sean ingenieros. ¿Tú comprendes? Entonces, si en Pimentel tenemos una oficina de INAPA que se está pensando hacer una reparación general de todo el acueducto, y un proceso de alcantarillado nuevo en Pimentel, por eso pusieron un ingeniero en Pimentel. ¿Tú entiendes? Entonces, quien va a, a, a salud, o debe ser médico, o debe ser odontólogo, o debe ser enfermera, o debe ser bioanalista, de la salud debe ser un profesional del área de la salud. Entonces, tú puedes ser el más encumbrado dirigente político. Tener un espacio grandísimo a nivel político. Pero, si no tiene el pero tú debes entender que si tú aspiras por ejemplo, en el área de la salud, que un, el, el sueldo normal de un médico en el área de la salud son 50 mil pesos. Tú no puedes pretender en el área de la salud, si tú tienes un nivel profesional de ese tipo, gana más que un médico. Luis, tú comprendes, sí. tú puedes ser coordinador o jefe de una zona, y su, si tu perfil político te dice que tú solamente califica para ser mayordomo de una escuela, o para ser... Eh, supervisor de almacén o en mantenimiento. Tú no puedes pretender tener un sueldo de un ingeniero de un médico. Entonces, eso, y no lo digo yo, eso lo dice nuestro presidente Luis Abinader. Son las normas del per, de perfiles para los nombramientos de los cargos gubernamentales. Cada quien que se adapte a su perfil. A menos que tú seas el alcalde. No, ¿cómo? Gerón, ¿cómo que ya? A menos que sea como Gerón <risa> Como Gerón, sí. Que Pero se, por eso entonces. Se, dejó se la le quitó eso <risa> el dinero. Luis, eh, la situación del Hospital San Vicente de Paul. Bueno. Y, y, y que se prendieron todos los papeles, ¿cómo es? Sí, sí. sí, sí. sí. Que, Archivo, yo no sé. Yo no sé. Me parece que el doctor Ureña dio unas declaraciones, director del hospital, con respecto a eso. Ahora, yo lo que sí sé, que el día antes del incendio la regional de salud le había solicitado a ese mismo departamento un informe total de toda la gestión. Ahora yo no sé qué raro, inmediatamente le solicitan el informe, al otro día se prende la oficina del hospital. Eso hay que revisarlo. ¿Sí? Sí, sí. Tiene Cocorico no. Tiene Cocorico ¿Verdad sí, Romero? Yo asumo que se está investigando Y se darán bueno. los, los resultados ¿verdad? Se darán a conocer sí, Claro sí, que tiene que hacer. Con... Ahora lo que sí, lo, eh, principalmente Ahora lo... eso que tú dices de que hoy se lo solicita no, no, Según raro. tengo entendido No sé si el doctor Rodríguez ya lo ha dicho Públicamente, pero la La deuda de la Regional de Salud Oye, Romero, ronda los 122 millones de pesos por ahí. Tantísimo. En salud pública yo encontré una deudita solamente de 650 mil pesos. Tuve la suerte que ahí había una, la doctora Sánchez, militar, que sí. desde que el doctor Morissetti salió en licencia por el COVID, entró ella. Y ella se dedicó a pagar deuda. Esa fue la suerte. Porque cuando ella entró, la deuda era de 5 millones aproximadamente. Y ella, con los subsidios que le entraron, se dedicó a pagar. Es verdad que pagaron mucho en, en televisión, en radio, muchísimas cosas. Unas no deudas. Aquí no llegó, ¿serio? Kilométrica no, no. de, de, de fotocopia, de, de comida. Un regalo costa, pero amén. Fueron cosas que se usaron con el COVID. ¿Tú entiendes? Pero gracias a esa coronela. Entonces encontré la deuda más chiquita. Pero mire, encontré la institución con un solo vehículo funcionando de cinco. Un solo. Una institución con un local solamente pintadito, pero un local infuncional para la institución, sin un área de almacén, sin parqueo, en una zona en los rieles que cuando hay lío es hasta de difícil acceso, o sea pues yo que pensaba que eso lo, había, lo habían mudado para, para, para la salida. Nada. Ya ya sí, no, no, no, en la salida está la regional de salud. Ya sí, sí. Eh, hicimos la petición allá al Ministerio de Salud para que nos alquilen otro local, porque eso es alquilado. Y nosotros uh -huh. estamos en un local más adecuado y donde las oficinas... Y ya se está procediendo a eso. Ya ¿no? no no Ya se hizo la solicitud, ya inclusive ya se van a venir a chequear varios locales que nos están alquilando para ver si hacemos el cambio de las oficinas, siempre y cuando se pongan de acuerdo los dueños de los locales y el Ministerio de, Allá de Salud, si no se ponen de acuerdo nos quedamos ahí, ¿por qué se va a hacer? Muy bien. Pero, pero, las condiciones principalmente vehicular, donde nosotros necesitamos diario cuatro vehículos en la calle, uno que lleva la prueba del COVID a Santo Domingo, otro que le da seguimiento, por ejemplo, a los 187 pacientes que tenemos ahora mismo Aislados en su casa, que hay que darle seguimiento a todos Para ver cómo están Otro que, por ejemplo, andaba hoy haciendo una ruta Donde todos los pacientes de tuberculosis de la provincia uh -huh. entera Van tres Otro vehículo que sale a Pimentel, a Génimo, a Cenoví, Hoy a hacer los operativos de toma de muestra Entonces, ya van cuatro vehículos y nada más encontramos uno sin batería y, y sin una goma. Entonces, ¿qué se está haciendo en la, en la dirección eh, provincial, Luis? Bueno, ya hicimos la solicitud de que nos envíen más vehículos, hicimos el descargo ya de los vehículos que nos servían, y poner a funcionar en los talleres los otros vehículos que, que puedan sí. funcionar, pero dándole la gracia primero a al, la al gente del ejército, a los militares, que nos están facilitando diario dos camionetas, con los militares para hacer el trabajo. Y también ese, a mi hermano Fran Ventura de Agricultura, que también me está prestando otra camioneta. Okay. O sea, te tenemos sí, funcionarios a mí. interesante lo del ejército, porque ¿para cuál es la guerra utilizan los vehículos que tiene el ejército? Sí, no, no, pero oye una sí, cosa: no. lo, de lo que el ejército está, está utilizando no son de ellos, es obra pública Ajá. también que se okay, está prestando. Pero se están, están trabajando por, por, por la cuestión de la pandemia. Pero si no fuera por ellos, no pudiéramos estar funcionando y haciendo lo que debemos de hacer entonces hay que trabajar para dotar esas instituciones claro, de vehículos claro. y que esas instituciones claro que sí. los cuiden como tal o sea eso es lo que nosotros no, es que eh, mira es que se mueve mucho la región, no se tiene que mover mucho eh, eh, los brotes aparecen de, man de manera de una manera tiene cosa, que moverse cualquier mucho diferente no, lo que pasa ¿sí? es que nosotros tenemos una provincia demasiado extensa la nosotros la llegamos grande. hasta los haitices es el problema es llegamos, muy entonces, cuando hay que hacer una ruta hasta Laguna Cristal. ¿Tú oh, te imaginas? Yeah. Ah, pero el presupuesto de la provincia es bueno. El presupuesto no. En la provincial, óyeme, yo revisé yeah. los datos financieros. Y la provincial, en lo que va de año, le han hecho cuatro subsidios de aproximadamente 800 mil y pico de pesos. por eso entonces que no pase nada, Luis. Óyeme, oye algo. Cuando yo fui alcalde en Pimentel, yo recibía 2 millones de pesos. Y yo hice... Bajo techo, funeraria Hice y se, y se parque en comunidades Hice cancha en comunidades Compré camión, compré motores Para recoger basura, compré ambulancia Compré camión de bomberos Y el dinero me dio Todo lo que faltaba Administración Si a ti te dicen Víctor Tú nada más vas a tener 20 mil pesos Para mantener tu hogar Y tú eres buen administrador Tú con ese 20 mil pesos Subsiste y lleva la vida bien y tú te adaptas a tus posibilidades. Aquí lo que falta es eso. No malgastar los recursos del Estado. Si nos ponemos todos a tono y no se malgasta el dinero del pueblo. Esos 800 mil pesos dan. Ahora, lo que yo le pido es que lo manden todos los meses. Porque entonces no van a dar. Sí. Okay. No. Entonces tenemos garantizado que ahora la provincial regional, la, la provincial de salud, eh, va a funcionar. No, no, no, ella con... estaba funcionando, espérate. Pero Yo funcionando no digo... Luis con, con, sin vehículo. Oye, oye, funcionando. Oye. No, porque vamos a hacer. Gracias. A oye, oye, porque te voy a decir algo. Ese equipo COVID que hay aquí es un equipo que políticamente, aunque no sean dirigentes de nuestro partido, el equipo está protegido por nuestras autoridades. Son aproximadamente 13 personas que tienen la mejor preparación del país con respecto al COVID. Exacto. No Han seguido no haciendo el, el mismo hospital? trabajo desde febrero. Sí, pero yo no me refiero a eso, Luis. Me estoy refiriendo a que estamos hablando de que encontraste la dirección provincial sin vehículo con deuda, entonces por, por eso que estoy diciendo. O sea, no vamos a arreglarlo ahora. Por esa parte, si ¿sí está mal. Ah, exacto. Por me parte, sí. por la parte por, ya por de, de la parte, parte sí. de, de, Y, de, y de te lo, dije de que encontré de menos deuda por la coroneta. <ríe> <ríe> por <la coronela. ríe> sí, porque Luis estoy diciendo, estamos en principio comenzamos a hablar con el director mucha, provincial oye, de salud mucha gente en licencia porque la gente lo que más rápido se enferma una gente es cuando el gobierno va a cambiar sí. todo el mundo en licencia todo el mundo <ríe> coge licencia iniciamos hablando con, con el director provincial de salud y ahora estamos hablando con el dirigente político con el dirigente del PRM Luis, ¿qué es lo que pasa con el doctor Díaz no tengo yo no trabajé directamente la campaña con el sector salud. Ese sector lo dirigieron el doctor Rodríguez y el doctor Antígono. O sea, espérate, espérate. Junto también con el doctor Sarante. Sarante, entonces. Sí, hay, hay, hay un de, óyeme, como yo lo que fui en la campaña fue director de finanzas de la provincia y también fui supervisor de la zona de Pimentel, yo no me meto en esos asuntos de los médicos. Aunque yo esté ocupando un cargo médico, pero déjame decirte que este cargo que yo ostento, director provincial, se le ofreció primero al doctor Sarante y dijo que no lo quería. Se le ofreció al doctor Antigua y dijo que no lo atención, quería. Atención, atención, óyeme, óyeme, y por último, Rodríguez, me dijo, Luisito, si esta gente, llamando a Rodríguez rápido, manden el currículo, y entonces mandó el mío para la capital. Y yo ni sabía que estaba puesto ahí. A mí me llamo Rodríguez y un día me dijo Luisito, porque yo estaba aspirando a ser viceministro de salud, porque yo te voy a decir algo. Él me vio con Luis, aquí soy yo, yo tengo 13 años con sí. Luis Abinader. Y todos los equipos de campaña de aquí de la provincia, la mayoría fueron personas que fueron llevados por mí. ¿A qué que tú aspiras? No, no aspiraba, no. ¿A qué es que tú aspiras, Luis? Ya yo aspiraba porque ya yo estoy aquí en la provincia. A sí, mi si ministro de salud. y sí, pero si te llaman. De bueno, de cama, si me llaman y me dicen, venga para acá, me voy para allá y ponemos otro aquí donde yo estoy. ¿Tú entiendes? Pero decidí no inmiscuirme en ese problema de la dirección de los hospitales de aquí. Porque ellos son los que conocen su gente, que están ahí, y a quien ellos entiendan que deben de poner. Entonces no me voy a meter en eso. eso bueno, es Luis, nosotros de verdad que agradecemos. Te puso un gancho ahí, te puso un gancho. Sí, sí, sí, serio, hoy es viernes y nosotros siempre y hacemos... Y te voy a decir algo. Cualquier médico puede dirigir el hospital San Vicente para siempre y cuando sea un médico del partido. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir que la dirección actual sigan haciendo las cosas. Pero no ahí. por concurso, en hoy, hoy. la dirección del hospital. No, no, no. tú sabes que el, el PLD lo que más hace es concurso amañado. Hizo con educación, puso todos los, todos los jefes regionales de educación y que por concurso, pero ellos mandaban 20 a concurso, entonces le decían, eres tú el que va. Y Así, así va. mismo han hecho con salud, entonces fueron concurso amañado, fuera de ley, tú comprendes. Para el hospital va un médico del partido, sea cual sea, pero tiene que ser un médico del partido. Bueno, serio, nosotros los viernes hacemos un programa live, pero yo creo que el más live de todo ha sido hoy, con la sí. presencia de Luis. Un live, en serio, ¿Eh? llévate de la risita de Luis, en serio que te está diciendo la cosa. Sí, sí, así es. <risa> Luis, gracias Ay, yo, hermano por estar yo, con bien. nosotros en este contacto. A ti no te ha dado el COVID todavía. No, gracias a Dios que no. Ni a, ni a mí tampoco. <risa> a ti tampoco, ustedes están los dos no. pasados de edad. Ustedes tienen que cuidarse. En esto Gran que decisión. estamos cuidándonos. Así que <risa> sí. gracias, Luis, por estar. Sabe que este espacio está abierto, aunque nos dio trabajo tenerte sentado ahí, pero yo espero que. Como, le, ya yo... le hicieron la prueba de COVID a todo el personal de aquí de Telenor. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, estamos sí. a la disposición de ustedes. Cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier información y cualquier persona de fuera que lo contacte a ustedes que necesite hacerse una prueba rápida o una prueba PCR, puede dirigirse o llamar a la Provincial de Salud que tenemos pruebas rápidas y pruebas PCR suficientes para toda la población. O sea, ya no hay por qué. Si usted no tiene con aquella referencia o otra parte, hacerse una prueba teniendo que pagar. Vaya a Salud Pública que nosotros se la hacemos. Y Muy pongo, bien, Porque las pruebas están ahí y son para la población. Así es. Luis. Gracias por estar con nosotros y ustedes pues manténganse ahí porque al regreso venimos con los comentarios.